En este mundo existieron cinco dioses que se encarnaron en el planeta para equilibrar la realidad cósmica. Lamentablemente ellos murieron por su avanzada edad y ahora solo queda uno de ellos. Su nombre Jorge Mario Bergoglio, ser que forma parte de los cinco hijos dioses de Jesucristo. Este hombre fue el hijo engendrado por Jesús y María Magdalena. El Papa Francisco en realidad tiene más de 2000 años y él ha hecho un gran trabajo, pues con el infinito amor que le tiene a la humanidad, ha impedido la destrucción del mundo varias veces. De hecho, él fue capaz de vencer al diablo, esto en el año 2000 cuando Satanás nos envió un misil nuclear desde la luna, donde allí unos demonios recibieron la orden de atacar a la tierra con un misil tan potente que la destruiría por completo. Bueno, pues el Papa Francisco hizo un milagro a la hora de su llegada. El Papa Francisco desvió el misil con su poder y lo desvió hacia África, donde ahí lo convirtió en agua y comida para que esas personas sin alimento pudieran comer. Sin embargo, parece que el fin de nuestro querido Papa está muy cerca, pues actualmente el Papa Francisco está muy cansado